Me chacarera hacia el llorar de tu violín, que tu dueño sufre del sol y le déle de en mí. Sueño de polvaredas, miel del amor, luna sin fin, es tu cura. Línea de la memoria, quiero tu a atardecer En tus vainas quiero morir para volver a nacer bueno, Tu nombre chacarena le quita al cielo tu eternidad Las palomas del corazón salen del algarrobal Ese chacarera, siento latir tu corazón Es el ritmo que arde en tu piel sobre las furias del sol Hija de todo el bote, gol cachador en el saibal Con el viento se amacará Tierra, Virgen del Sol Junto al Añil Alabanza de la extensión Que vuela por el bueno. confín Tu nombre chacarera Le quita al cielo su eternidad Las palomas del corazón salen, salen del de alga